Algo habíamos hablado. ¿Se puede ahorrar en este momento un poco complicado? Es una buena pregunta. ¿Quiénes pueden ahorrar? Uh -huh. ¿Hay algunos tips para que tengamos en cuenta? Bueno, es por eso le, lo, lo tenemos aquí al encargado, ¿no? De explicarnos un poco más. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo Luro de Valerza uh -huh. y, por supuesto, queremos conocer. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué nos dice? ¿Cómo está Pablo? Buen día. ¿Cómo andas, Pablito? Buen día, Nancy. Buen día, Nico. Buen día a toda la gente. ¿Cómo están? Me gusta es? que viene Diego Zuliani con su pizarrón. <risa> y hoy, Pablo Lura, además de traernos mira, mira unas muy que, lindas sí, lapiceras, hermosas. le agradecemos eh, a la gente de Valerse y a Pablito. A todo el equipo, ¿eh? Sí, sí, a, a todo para el equipo. Para Ah, sí, sí, para, para, para todos. todos. No solamente para nosotros, sino para, para todos acá en el piso, muchachos mira ah, acá mirá, está ahí están todos mostrando la piscina. Ya va a llegar para la dirección de, de, la dirección de cámaras. Aló, Me gusta porque ha traído unos, unos chanchitos para, para ahorrar. ¿De Al, qué sal, se, se trata, Pablo? Bueno, las alcancías, sí. Sí, unas alcancías, bueno, que refleja un poco de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, igual después de me dijiste, vení más seguido, vení más seguido, voy a empezar a venir más seguido. Pero bueno, después, después de lo que hizo Diego hace 15 días con un show para toda la provincia en vivo, me es difícil. ¿Cómo? Claro, quedó la vara muy alta. No vinieron tantas lápices. Pero bueno, hoy voy a traer cinco tips de ahorro y en el último les voy a contar a toda la gente que está del otro lado, sí. cuál es mi forma de ahorrar hace 13 años. Ajá, Ajá está, bueno, está bueno. ¿Está bien? Sí, sí, sí. sí, sí. A ver, eh, ¿cuáles son los tips que tiene la gente? si esta mañana, que me pareció muy buena la pregunta es... Eh, ¿Se puede ahorrar en este tiempo de pandemia que tenemos ya muy complicado el tema económico desde hace varios años? Venimos con una recesión importante y se ha sumado la, la pandemia. Eh, ¿Se puede ahorrar, Pablo, en este, en este momento, en este tiempo? Se puede ahorrar. Vamos con el primer tip y claro. ahí vamos a ir generando Ajá. la idea. hoy ¿cuál es el mayor enemigo del ahorro? El gasto. Recién sí. una persona de afuera me dijo, me estoy reestructurando, tenía tres tarjetas, me quedé con una. ¿Cuál sí. es el problema? Para empezar a ahorrar, tenés que eliminar deuda. ¿Qué pasa? La tarjeta de crédito, si vos ves cuánto ganás y cuánto gastás. ¿Qué sí. pasa en pandemia? Así como hoy la gente puede ahorrar, que después te voy a contar cómo, también está gastando compulsivamente. Sí. Ejemplo, Ajá. me encanta dar este ejemplo. Tengo un amigo que a los 15 días de la cuarentena me dice, no sabes, voy a cumplir el sueño de mi vida. Y digo, Ezequiel, contame, me compré un órgano. Digo, mirá, yo te conozco hace 30 años, tu sueño una que salga campeón San Lorenzo, no comprar tu <risa> órgano. Claro. Y bueno, conclusión, ¿dónde está el órgano hoy? En la casa, ahí guardado. Claro. No Estás claro. usando de ropero. Ajá. Esas son compras compulsivas y son lo que tenemos que ver en la tarjeta de crédito. Ya sean zapatos, que vamos a usar una o dos veces al año. Puede ser dentro de dos o tres meses, ¿qué vamos a ver? Las bicicletas fijas, las sí. cintas de correr. Ajá. Todo esto son gastos compulsivos. Hay una regla que dice de 24 horas. Dice, antes de comprar... Enfríate, retraete cinco minutos y durante 24 horas pensá cómo lo usarías, cuántas veces lo usarías y después anda y compralo. Bien. Si pasa un día y bueno. todavía lo quiero, es porque, es porque lo claro, es porque días, tal cual. Realmente, claro. Tal cual, tenés que enfriarte y pensar cuántas veces lo utilizás, qué vas a hacer con eso mm. y después comprar. Punto dos, establecer objetivos cortos. Al principio es fundamental que la gente diga: Me quiero comprar un par de zapatillas. ¿Cuánto sale? 6 mil pesos. Voy a ahorrar 2.000 pesos por mes. Esos 2.000 pesos tratá de, aunque estés en un plazo fijo, una obligación negociable, para cuando llegues al tercer mes, la inflación no te haya aumentado el precio. Pero acá ganás doblemente. Uno, dejaste de usar la tarjeta de crédito. Sí. Y dos, pagás en efectivo. ¿Qué significa? que Cuando vas a pagar en efectivo, tenés un 5, un 10% de descuento. Sí. sí, ajá, es verdad. Después hay algo que dice, páguese primero a usted mismo. ¿Qué significa? La gente tiene un concepto de salario menos gastos igual ahorro. Error. Es salario menos ahorro, lo que queda, gástalo El, ahorro, ajá, el ahorro, chicos, es fundamental que la gente del otro lado entienda que tiene que ser entre el 5 y el 10% de lo que ganamos. Bien, Un ¿no? ejemplo, vos ganás 30 mil pesos por mes, ahorrás 3.000 durante 12 meses, si lo reinvertís constantemente mes a mes, vas, debes de tener 36 mil pesos, vas a tener casi 50 mil pesos. Tenés que tener la constancia, pero esa regla es fundamental, no es salario. Menos gastos, igual ahorro, sino salario, menos ahorro, lo que queda son los gastos. Uh -huh. La gente lo primero que tiene que hacer cuando cobra es invertir, separar ese porcentaje. Bien. Bien. Ajá. Bueno, el cuarto tip son los gastos a mejorar diarios. Nico, te pregunto, ¿cuánto sale hoy un atado de cigarrillos? ¿Y está a 300 pesos por lo menos Bien. o estoy, estoy exagerando? ¿Y por ahí hagamos un promedio 200, de 200 pesos? 200 pesos, multiplicarlo Multiplicalo por 30. Sí, ¿son 60 mil pesos? Son 6 mil pesos. 6 mil pesos. Ajá. Después yo siempre dijo Se me fue un cero. Se me 6 mil pesos, sí, está bien. Es. Dos por tres, seis, de está bien. Después, hablamos un principio, otro gasto. Hoy, con tema de la pandemia, caminemos, dejemos el auto y caminemos. ¿Cuánto sí. ahorras? Todos estamos ahorrando entre 2 mil y 5 mil pesos de gasto de combustible. Sí. sí es un montón de sí. ahorro. Es algo que tendría que comenzar a hacer yo. Ajá. Ajá. Sabes. Dejar de, de usar el auto... Y, y empezar crear... a caminar. Sí, o andar, si es que tenés una bici, por supuesto, andar en, andar en bici. Generalmente o por ahí nos pasa que para hacer 6-7 cuadras agarramos el auto. Hoy es paro o impar, yo me desespero, quiero, dejo el auto y voy caminando. Claro, totalmente. Sí, sí, y sí, ese ahorro sí. es fundamental. Uh -huh. Y después, los que trabajamos en tiempo completo, ¿cuál es el gasto más usual? La comida al mediodía. Uh -huh. sí. Entonces, por no traerte la mianda, vos gastás 150, 200 pesos por día. Si lo multiplicás por 20, son 4 mil pesos al mes. ¿Se entiende? Uh -huh. Esos son los gastos innecesarios que podemos reemplazar. Claro, que se, que se pueden ir reduciendo. Claro, uh -huh. Yo particularmente no te voy a decir, deja de fumar. Pero bueno, si fumas dos atados, son 600 pesos por día, fumate uno. 300 claro. pesos, bueno, por lo menos tenés un... un lo ahorro mismo ahí. pasa con, con los delivery, ¿no? Porque no solamente la gente que bueno que, que está trabajando, a veces tenemos fiaca o porque no fuimos a la verdulería, entonces, no te, ¿y qué, qué hacemos? Pedimos una uh -huh. pizza, una hamburguesa, y eso también nos trae más gastos. Totalmente, totalmente, pero un poco para resumir, vean los gastos diarios que tengan, en comida, en combustible. También se están trasladando, como decía en un principio, en las compras compulsivas, uh -huh. ¿no? Todo lo que la gente está comprando. Bueno, hay que hacer, siempre digo, ni mucho frío ni mucho calor. Mucho frío se, con se congela, mucho calor se quema. Hay que hacer un término medio. Pero fíjense con lo que les fui contando en el día a día de ustedes, que tranquilamente pueden ahorrar entre 4.000 a 6.000 pesos. Uh -huh. Pero bueno, siempre es recuerden que es el sueldo menos el ahorro lo que queda, gástalo. Pablo, a veces uno escucha y uno mismo lo piensa. No, no, estoy ahorrando, no me puedo dar ningún gusto. Uh -huh. ¿Esto es así? ¿Nos podemos, igualmente, aunque ahorremos, tener ahí un margencito para, para tener un gustito? ¿cómo, ¿Cómo se lo puede manejar? Particularmente pienso que, al ahorrar, después te dan todos los gustos. Porque ah, no estás a ahorrando para te comprar zapatillas. Estás ahorrando para poder viajar. ...o estás ahorrando para poder comprarte una pelota de fútbol a alguien más chico. Yo siempre digo que uno de mis primeros regalos fue una alcancía. Y recién a los 26 años entendí el valor que tenía el ahorro. Por eso me dedico a las inversiones y al ahorro y me gusta ¿Sí? muchísimo. Pero bueno, y ahí viene el punto de que le quería contar. Sí, sí. De, de cómo haces vos para ahorrar. Yo hace 13 años, todos los días ahorro de la misma forma. Es una técnica asiática que propone lo siguiente. Hay un nivel más difícil y un nivel más fácil. Recomiendo empezar por el nivel más fácil. Cuando termina el día laboral de cualquiera de nosotros, o dejamos arriba de la mesa la billetera, o lo sacamos los billetes y los ponemos arriba de la mesa. Uh -huh. Bueno, agarremos el segundo billete. ¿Qué significa? Tengo un billete de 200, un billete de 100 y un billete de 50. Agarro el billete de 100 y lo pongo en la alcancía. Uh -huh. Todos los días así durante tres meses. El segundo billete de valor que tengas encima, al finalizar uh -huh. tu día, lo tenés que ahorrar. Y después me cuentan. Pero sea cual sea el billete. Sea cual sea. Si tenés un billete de 500, uno de 200 y uno de 100, ¿cuál ponés? Ah, el de 200, o agarrás sea, el del medio. Perfecto. Ajá. Ajá. No, venga, con que... matemática, Pablo, no, bueno, que se me estamos... compleja. <risa> no. eh, el del medio. Pará, claro. y, si y si tengo uno de 1000 y uno de 500... Pongo el de 500. Tal y cual. qué complicado después. <risa> Pruebe, claro, claro. No, como decía, no te tienes que ver tanto un principio. Claro. Después ya pasas al nivel más avanzado, que es directamente el billete de mayor denominación, ponerlo Poner, directamente en ah, la bien. cancilla. Ajá. Yo Ajá. te puedo asegurar por qué te digo el segundo. Porque el primero, al otro día lo cambiás, compraste sí. algo, hiciste el gasto, entonces es fundamental. No importa que sea de 10, no importa que sea de 5, no importa que sea de una moneda, arranquen haciéndolo. Está bueno. Está bien, bueno. Entonces, mira. todos los días, al finalizar el día, el billete de. El segundo billete. De el valor. segundo billete de, que, que tengamos ahí la, en la billetera lo, lo ponemos en. Si tenemos uno ahorro. de 200, uno de 100 y uno de 50, ¿cuál ponemos? El de 100. Perfecto. Bien, lo entendí bien entonces. Bien. Bien, bien vamos bien. todavía. Así eh, es. Está bueno, me, me gusta, no lo había escuchado sí. nunca. Está bueno. Sí, eh, sí. Vos hace 13 años que venís. Hace 13 años que todos los días ahorro de esa forma. Uh -huh. es un, es, me lo enseñó una persona y hace dos años me enteré que era una regla asiática. Ajá. Ajá. Así que se maneja en ese continente. Y, y las recomiendo. personas eh, que tengan eh, que quieran ahorrar un, un poquito más o de una manera, eh, si se quiere, más formal, también lo pueden hacer. Sí, sí, sí. Eh, ¿Valersa está teniendo los planes de ahorro? Sí, sí. De, como siempre me preguntan, la gente que venga consulte a través de nuestras redes sociales o a info.valersa.com.ar. lo podemos aconsejar. Miren, yo les cuento muy por arriba. Hoy de cada 10 inversiones que recibe Valersa, 5 ...están vendiendo de un segmento de menor de 100 mil pesos la inversión. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Que la gente con 5, 10 mil, 15 mil pesos se va animando a invertir cada vez más. Eh, bueno, ahí va, ahí va la pregunta que Nancy, hace rato cuando charlábamos al principio del noticiero, que eh, mencionábamos el segmento de Valerza y este tipo de para ahorrar, ella preguntaba. Eh, ¿Con cuánto se puede comenzar a ahorrar? A partir de ¿Con mil, con dos mil, con cincuenta pesos, con cien pesos? ¿O hace falta un monto específico para comenzar a decir, bueno, ahora sí estoy ahorrando? Sinceramente, y conociendo a la gente del otro lado, yo le recomendaría que primero empiece a ahorrar con una cancilla, con una caja, que la cierre, que haga algo que sea más casero. Y que después nos comunique con Valerza y le enseñamos a ahorrar un poco más. Vos podés ahorrar a partir de dos mil pesos a partir de en los mil pesos, mil pesos en Valerza. Ajá, por eso digo, te estos tips también para que la gente del otro lado que le gusta saber que haga algo más casero y que empiece a desafiarse a de uno mismo, que después de 30 días rompa la alcancía y diga, bueno, a ver a qué ver. junté y voy ah, a Valerza. Uh -huh. También bueno, puede ajá. ser esto sí, sí. por mes y después con lo que juntaste lo claro, puedes ponerlo en un, en un plazo sí. fijo o sí. puedes ahorrar de diferentes maneras que Así para es. eso está Valerza para, para poder Guiar a la gente, ¿eh? que ya lo viene haciendo hace, hace varios años y tiene mucha gente ya que se ha acercado ahí a, a Valerza. O sea, ¿Podemos volver a repetir redes sociales? ¿Cómo tiene que hacer la gente para contactarse con ustedes? Bueno, a través de todas nuestras redes sociales, ya a partir de la semana que viene, estamos en tiempo completo. Puede pedir su turno por Facebook, todas las plataformas digitales. ¿Mm? Y bueno, le quiero contar a la gente que mis redes sociales de arroba luropablo. Voy a estar, quien me siga me dé like, voy a estar sorteando estas dos alcancillas que traje. Ah, qué lindo. Ah, vamos, todavía. Ahí está. Entonces, Pablito, va a Para a empezar a ahorrar. Ah, dos alcancías. Alcancías. muy bonita Así realmente, es. sí. ese chanchito ahí para, para Yo hablar. Yo siempre quise bueno? un chanchito, porque ¿Sí? viste, eh, en las películas siempre se veían los chanchitos de alcancía. Sí, sí, sí, sí. Y a mí siempre me regalaban un conejito, no sé, otras cosas. Claro, no. Así que mira está ah, muy bueno. Claro. ¿Cómo te siguen, Pablo? Arroba Luro Pablo en Instagram. Ahí está, Luro el día viernes. El viernes, oh, entonces sí. la gente. ¿Cómo tiene que hacer la gente para, para poder eh, seguir? ¿Vos a subir alguna historia? Sí, sí. Se sube una eh, subido una foto en la cual pone el ah. like, me empiezan a seguir, pone el like y ya participa por las dos alcancías. Que Nico bien, no participe. No, no, no, yo no, nosotros no. no. Nosotros no podemos. Pablo, ¿cómo es el eslogan de Valerza que a mí me gusta. Valores y confianza. Valores y confianza. Tal cual, ¿eh? valores y confianza. Ahí está. Eh, pero lindo. hay otro por ahí que dice, es la... la, eh, la somos el, el nexo... Eh, ahí está, el nexo entre... Entre el eh, mundo financiero y la economía real. Ahí está. Eh, Así es, está bueno. Eh, ahí está me, la, me quedé pensando qué Valer, tengo ¿sí? en la billetera. No sé si tengo bueno, algo, pero está bueno, eh, vamos la a encontrar. Es que, que me, me gusta la, la propuesta de, de Pablo que trajo hoy, de la gente Valerza, eso de, de, el segundo billete que tengamos ahí en la, en la billetera. Lo claro. comencemos. El segundo, sea... Valor, el segundo no, valor, valor. Sea de que sea, de, sea de 10 pesos, 5 pesos. Y pido por favor a la gente que. Cinco? Ningún problema, me pueden consultar y me pueden contar las experiencias. A mí me gusta no. venir a contar las experiencias y después me den un feedback y me cuenten, pude ahorrar. No importa que sea una cancilla, ¿no? Puede ser una caja, con cinta, lo claro. que sea. Bien. Acá es fundamental que tengan constancia. Una carterita, ahí. Un bolsillo de alguna camisa que no uso nunca, también vamos bueno. poniendo. Yo, tenía, yo tengo en casa una latita que por ahí voy poniendo, ah, pero mirá. últimamente. Vamos va, va saca sacando, vamos sacando, sí, vamos, sacando bueno. vamos sacando. Pero bueno, eh, mala sorte, va a sortear Pablo el viernes estas dos muy lindas alcancías que tiene ahí los chanchitos. Lo siguen en Luro Pablo, ahí en, en Instagram, y ya está subida la historia para que eh, pueda sortear o la gente pueda ganarse estas dos alcancías. Pablo, gracias por haber venido. Muchísimas Bien, gracias. Gracias a ustedes.